Estante Jesús, te canto lo que siento. Siento ganas de adorarte en este momento, porque tú eres tan bueno, tan bueno conmigo. Y en el tiempo de difícil, estás siempre conmigo. Cuando viene la prueba y ves que desmayo. Vienes con ternura y me das nuevas fuerzas, porque tú eres mi escudo y mi fortaleza, por eso yo te adoro con todas mis fuerzas, y sé... jamás porque sin tu amor no hay razón de vivir y sé que tú siempre estarás cuando yo me encuentre en tristeza y soledad solo quiero que tú no me dejes amar donde de vivir en este instante Jesús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 so